de youtube sean bienvenidos a un nuevo video el día hoy tenemos por aquí un xiaomi redmi note 11 pro en este caso 5g y lo que vamos a enseñarles es a quitar la cuenta como ustedes saben mi gente hay varios métodos bueno yo voy a explicarles acá un nuevo método pero antes de eso vamos a tener nuestra herramienta san virgen gente que nos va a ayudar listo vamos a tener nuestra herramienta san Fir y con nuestra herramienta san Fir vamos a mandar directamente a google para no hacerlo tan difícil Voy a Android Tools y como siempre mi gente yo tengo esta versión ya hace mucho tiempo y es muy útil la verdad todo me ha servido listo voy a quedarme acá en inicio en mi 13 conecto y luego voy a bypass métodos en la parte de acá voy a esperar mi gente que me lleve hacia el navegador en este caso eso es una forma muy rápida listo a ver vamos a ver Listo, como ustedes pueden ver, ya yo ya tengo el mensajito, entonces voy a dar acá donde dice ver y automáticamente me llevará a YouTube, mi gente. Como tú puedes ver, en la parte de abajo no tenemos tecla de retroceder. Entonces, ¿qué hacíamos antes? Esta seguridad viene a ser la última, gente. Yo les voy a comprobar qué seguridad tiene este dispositivo. En este caso tiene una seguridad de 2023. Vamos a ir a ajustes. Sobre el teléfono. Vamos a ver, a ver aquí. No. Donde podemos ver la seguridad A ver, si, sí, acá justo está Mi gente, actualización de Android Seguridad 2023 De 3 del 1, entonces está la última seguridad Vamos a volver y vamos a explicar Por qué ya no nos funciona, mi gente, en este caso Como tú puedes ver, acá en esta Parte, ya una vez que te llegue Acá ya no vas a poder retroceder, entonces nuevamente Si tú quieres, puedes darle el bypass Yo bueno, entro de muchas formas al navegador por ejemplo, voy a... Bueno, en este caso mi Sanfir se ha cerrado. Voy a volver a abrirlo. Listo, ahí estoy nuevamente. Lo doy en Android Tools. Bypass FRP y mando el mensajito a la pantalla, gente. Entonces, como ustedes saben. Bueno, ahí nos dio error. No hay problema. lo reintentamos nuevamente. Eso no tiene que ver nada, mi gente. Vamos solamente a esperar. Y listo. Listo, ya estamos en YouTube o Chrome nuevamente Bueno, lo que pasaba anteriormente Como le estaba diciendo, recuerdo antes que entrábamos de esta forma Ayuda y comentarios Y acá buscábamos deshabilitar aplicaciones, ¿no? Pero como ustedes pueden ver, ya por la nueva seguridad Esto ya no nos sirve Es decir que ya no podemos Deshabilitar ninguna aplicación, mi gente Les voy a comprobar que no nos deja seleccionar ninguna, mi gente Ninguna aplicación entonces para eso yo he visto por aquí y he estado investigando que la idea es llegar a chrome gente y es la for y una forma muy fácil ya cuando nosotros lleguemos a chrome pues ya lo haremos todo fácil listo a ver vamos acá a ubicarnos en youtube vamos a configuración información acerca de google y ya estaríamos en google chrome entonces una vez que estamos acá en google Vamos a buscar la página de GCMNEO que siempre nos sirve, mi gente. Es una página muy importante y buscamos en la primera. Listo, acá vamos a ir a ajustes. Como tú puedes ver, en la parte de abajo no tenemos barra de navegación de nada que te voy a regresar. ¿no? Bueno, el otro método, mi gente, mi V14, y he visto que ingresan por aquí, por esta parte de ajustes adicionales. Y bueno, acá te, te habilita un modo, ¿no? que en este caso no está, solamente está la opción de extensión de memoria, modo de espera, accesibilidad listo mi gente pero yo veo que por aquí si sí lo tiene entonces donde lo encuentra esa opción listo nos vamos acá donde dice seguridad a ver contraseñas y seguridad y en la parte de abajo mi gente está segundo espacio listo en la otra opción no la encontramos pero acá sí la tenemos qué vamos a hacer acá vamos a dar a segundo espacio activar segundo espacio y ya con eso mi gente estaríamos avanzando ¿no? en lo que sería el método este método mi gente es bueno bastante bueno listo y como tú puedes ver ya no nos bueno en muchos casos como tú puedes ver se te coloca la pantalla negra eso sí es cierto en muchos casos la pantalla se coloca negra vamos a reiniciar el dispositivo a ver qué pasa con esto yo creo que si lo reiniciamos obviamente el dispositivo ya nos va a encender con el modo de segunda pantalla no listo ahí está iniciando el dispositivo bueno, en este caso, mi gente, como ustedes pueden ver, igual nos ha llevado al menú. Vamos a nuevamente dar bypass. Yo sé que eso nos va a funcionar porque yo he hecho algunos dispositivos gente de esa forma. Lo vamos entonces ahí en el bypass de este caso y lo damos en ver. Listo, vamos a hacer esto, mi gente. Vamos a ir nuevamente a Google Chrome. Vamos a ir GCM Neo. Y vamos a presionar en esta parte de acá, de la página principal. Vamos a hacer que si sí o si sí, mi gente va este dispositivo, se nos lleve a la otra pantalla. Voy a intentar por esta forma yo por aquí, contraseñas y seguridad. Voy a intentar poner un patrón. En este caso vamos a esperar ahí. Listo. Ahí lo damos... En confirmar el patrón, pero como ustedes saben no nos va a confirmar ¿Por qué mi gente? Vamos a hacer esto entonces, si no nos confirma el patrón Vamos a hacer esto Vamos a volver hacia acá Y vamos a ir a donde dice Sobre el teléfono Y vamos a clicar versión MIUI Vamos a activar opción desarrollador, volvemos Y ya pues cuando nosotros veamos acá opción desarrollador Ya estaría activado mi gente Vamos a dar un clic ahí Y como tú puedes ver no nos abre ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a volver hacia atrás vamos nuevamente a contraseñas y seguridad vamos a ir a la opción de segundo espacio y vamos a configurar mi gente. vamos a configurar nuevamente el espacio vamos a ver que no se nos la pantalla no se nos quede de una forma listo ahí ya se configuró con éxito entonces requería de habilitar opción desarrollador lo damos en continuar continuar y establecer ahora bueno ahí nos dice establecer contraseña bueno no vamos a establecer una contraseña pero si es que nos pide vamos a volver a ver, creo que lo di vamos a hacer acá en esta opción usando acceso directo nada más y acá le vamos a dar en omitir listo ahí está configurando entonces si ya saben cuál es la solución cuando les aparece la pantallita negra es que ustedes van a hacer lo siguiente van a ir a opción desarrollador y van a activar mi gente, van a activar nada más porque obviamente no te va a dejar activar OEM ni depuración, listo entonces ya he una vez estando acá vamos a ir a ajustes nuevamente y vamos a agregar nuestra cuenta mi gente, yo por ejemplo voy a poner una cuenta que ya yo lo tengo por ahí siempre lo utilizo y normal te va a aceptar mi gente como tú puedes ver vamos a colocar la cuenta ahí nos dice comprobando información Listo, le voy a colocar mi correo. Entonces, recuerden, mi gente, que este método pueden probarlo en mi 14, ya que les va a funcionar. Bueno, yo no lo he testeado, pero esta seguridad es la última, mi gente, que me ha llegado hacia mi local. y voy a agregar mi cuenta ya se nos ha aceptado sin ningún tipo de problema y vamos a comprobar que la cuenta esté agregada en el dispositivo en este caso vuelvo y ya automáticamente tengo una cuenta agregada listo una vez hecho eso ahora sí ya vamos a volver hacia atrás volvemos y nos vamos a ubicar acá en ajustes adicionales como ya anteriormente ya habilité lo que es opción desarrollador. Para que se me active el, el modo de la pantalla. Vamos a ver acá si nos deja en este caso. A ver. Ajustes adicionales. Bueno no está. Pero ya en esta parte ya podemos nosotros habilitar. O lo que es OEM y depuración. Listo le doy nuevamente. Ahí tiene que decirme que ya soy un desarrollador. Y si no me permite mi gente. A ver, vamos a verlo No, bueno, no me aparece ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a reiniciar el dispositivo En este caso, vamos a reiniciarlo Esto nos va a funcionar, mi gente, sí o sí Como ustedes pueden ver, acá ya se nos cambió, mi gente El contorno de lo que es de Xiaomi Y obviamente, también nos desliza la barra de notificaciones Listo, una vez hecho eso, pues Esto nos está funcionando a la perfección Vamos a ir a ajustes Y esta vez sí, ya nos va a aparecer lo que es opción de desarrollador, mi gente entonces voy a ver esto si es que como ya estaba activado listo acá yo lo tengo y voy a habilitar OEM y depuración USB listo espero entonces este es un nuevo método en este caso este es un Xiaomi Note 11 Pro listo acá lo he entendido ok voy a marcar esta casilla y listo ya con eso mi gente ustedes pueden hacer lo hard reset o restablecer valores de fábrica no hay problema, ya con eso el dispositivo ya quedaría al 100%. Yo acá, por ejemplo, si quiero, lo doy a restablecer. Bueno, voy a restablecer valores de fábrica. Y no hay problema, ya el dispositivo ya me quedaría 50 de Google, mi gente. Entonces vamos a esperar, yo les voy a mostrar todo el proceso. No digan que uno le está mintiendo, pues tiene que hacer las cosas bien, aunque demorando. Listo, entonces. A ver. Se me cerró por aquí. Yo creo que más fácil lo voy a hacer un hard reset, mi gente, para que no haya ningún tipo de problema. Vamos a verlo en este caso. Listo, y lo tenemos y nos va a llevar al menú de recovery. bueno en este caso está con la batería baja vamos a tener que conectar el cable para que nos aparezca el menú listo, le doy Wi-Fi data y confirmar listo, rebotar sistema y vamos a esperar que el dispositivo se nos encienda para ver si ya nos quedó 50 de Google listo mi gente, entonces ya por acá inició el dispositivo y vamos a empezar a configurar yo siempre estoy acostumbrado a poner Wi-Fi, mi gente para ver o también hay muchas formas de configurarlo Pero la idea es que no nos pida ya la cuenta Ya que aplicamos ese método Entonces para que los muchos Yo estuve viendo por ahí en un video Que decía que no nos aparece ese modo Despacio, de no sé Algo así, entonces la otra forma sería Estar buscando en lo que es En lo que es mi gente En datos biométricos Juntos con la opción de patrón, ahí está Vamos a colocar por aquí un Wi-Fi Listo. Y vamos a dar en siguiente. Vamos a esperar y esperemos que no nos pida ya comprobando información ya que la cuenta está quitada miren. Como les repito, esta es la seguridad del 2023 del 3, miren. Ustedes pueden probar el 2014. No hay problema, siempre les va a funcionar. Vamos a esperar ahí. como ustedes pueden ver, ahí ya nos acá es donde nos pide la cuenta, entonces vamos a no copiar y vamos a esperar bien. Listo, ahí empieza ya a comprobar la información en este caso. Y como hemos activado OEM y depuración, vamos a ver que no nos pida la cuenta. Listo mi gente, entonces si nos ha funcionado, como ustedes pueden ver, ahí ya no nos está pidiendo la cuenta ni nada. Vamos a aceptar. Y vamos a terminar con la configuración. Gente. Este es un método nuevo, mi gente. La última ciudad. Pueden probarlo en 2014. Yo creo que sí les va a funcionar. Entonces, cuestión nada más de investigar, mi gente. Vamos a esperar entonces que termine para mostrarles un pequeño detalle al final. Listo. Esto demora bastante. Tengan paciencia, mi gente. No hay problema. El... Esto les va a funcionar al 100%. Entonces, ahí el dispositivo está cargando las aplicaciones. Vamos a esperar listo le damos acá en la flechita y ya está configurado el otro detalle mi gente es que en la parte de abajo no nos aparece lo que es ni la barra de navegación ni la barra de notificaciones ¿Qué hacemos mi gente reiniciamos nada más obviamente que cuando el equipo se restablece de fábrica ya está todo o solamente esperan un ratito ya con eso les aparecería y el dispositivo quedaría como de fábrica mi gente es decir 50 de google ni nada por el estilo entonces yo estoy utilizando solamente la herramienta Sanfir, que lo voy a dejar en mi blog para que se lo puedan descargar. Mi gente es una herramienta muy buena, les recomiendo siempre he hecho mis procesos con esto para llegar al navegador. Es decir, para hacerlo más rápido el proceso porque también lo podemos hacer manual. Listo, y acá el dispositivo nos apareció tanto su barra de, de navegación y su barra de notificaciones. Entonces eso sería el proceso, les vuelvo a mostrar nuevamente lo que es la seguridad que está... En este caso, seguridad el 3 del 1 de 2023. Eso fue todo mi gente, espero que les haya servido y de acá en adelante estaremos con mucho más aportes.